Ah, hoy eso. Hay otro. ¡Ah! No Va en punta, señor. Si todavía no sabían que estábamos aquí, ahora lo saben. Sí, aquí vienen por arriba. Lo ha dejado para el arrastre, señor. Más en la calle, a la izquierda. Le debo dinero o algo, timón está... Bien acribillado. ¡Halme! ¡Lo no he perdido! ¡Vimos malos! ¡Ay! en el patio ¡Lo ha llenado de plomo! ¿Qué pasa, perrito? ¿Tienes miedo? Ni supieron por dónde les llovió Fastidiosos hacia las azoteas! ¡Ah! ¿Eh? ¡Auch! estúpido pregón. Ese ¡Ese ¡Libro! ¡Siga así, jefe! ¿Estás bien, amigo? ¡Estoy estupendo arriba! ¡Vuelve el palco! ¡Hijo de tú! No, amigo. No sea estúpido, compa. Vamos, compa. Solo soy humano. Buena, amigo. Te dejo de la partido! ¡Otro más para el jefe! Parece que hay un sitio mejor al otro lado de esos edificios. Nos vamos allí, cambio. respiro ¡Que alguien ponga una mochila en esta puerta! Una tirada Marín. Deja que el tránsito les demuestre cómo se hace. Tarde, sí. Segundo pelotón, aquí cortamos ¿Cuál es la situación? Cable. Seguimos operativos, señora. Apenas. Nuestros pilotos no sobrevivieron. Se encuentran en un agujero. Pónganse. Vamos por. con rifles de precisión! ¡Malditos! ¡Nos los hemos hecho huir, amigo. Lo este a chuvir, amigo! ¡Tratito, lo necesito en pájaro! ¿Llora? Ustedes han suele empujar a limpar por aire enviados y refuerzos a la ciudad. Necesitarán una escolta que no tenga un poco de fuego terrestre en él. El... Jefe, ¡Qué bueno que llegaste! El lugar del impacto está al otro lado de este hotel, jefe. Está plagado de fuerzas del Covenant. Sígame. <risa> Ay. <risa> ¡Ay! <risa> <¡Sí>! <risa> Rápido. <risa> abiertos la mayor concentración de tropas del Covenant se halla justo bajo el transporte creo que necesito un médico que no que su ¡Ah, caramba! un tiro a ese bastardo ese ghost es que no para el arrastre! centro urbano wow me encanta la playa espero traigas traje mi chavo corten la charla tenemos problemas ¡Qué preciado destructor! ¡Sal y pelea! ¡Ahí! ¡Déjenme lo mío, ¡Caramba! Ya está muy bien. ¡Caramba! ¡Uno menos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adelante! <laughs> Ooh. Ooh. Está bien Hice un nuevo agujero a ese. Por medio. ¡Ay! Eh, siga así. Si algún día llegue a ser tan bueno como yo. Who are men who be Muchachos. Mantengan el ritmo. Tiene problemas, compa. He estado analizando la charla táctica del joven. Están sorprendidos, confundidos. Creo que nos esperaban que estuviéramos aquí. No tú y yo, sino todos nosotros, Justo la humanidad. La es raro, lo sé, pero sí que explica por qué vinieron aquí con una flota tan reducida. ¡Sí! ¡Oh, uh, claro que se se arreglar. ¡Cacha, señor! ¡Hey! ¡Métale, compa! <tose> <tose> No se detengan. ¡Ay! ¡Ay! Así se hace. mm <laughs> han de tratar de regruparse. No lo permitas. Ah, ¡Caramba! ¿Cómo oh, duele well. ¡Cuidado! ¡Cuidado con el retroceso! Nos atravesó como si nada. Cohetes, calibre 50. Ni un rascuño ¿Dónde está el resto de su sección? ¡Cayó, sargento! ¿Y si no salimos de aquí? ¡Nosotros también lo haremos, señor! ¿Marín, le han dado? no, no señor ¡Entonces escuche! Tuvieron la oportunidad de tener miedo antes de unirse a mi amado cuerpo pero para guiarlos por el buen camino, traje este dispositivo de motivación. ¡Nadie puede con nuestro gran estilo verde! ¿Qué hay del Scarab? Ya lo hemos hecho en las simulaciones. Son duros, pero no invencibles. Quédense con el jefe maestro. Él sabrá qué hacer. Sí, señor, sargento. Gracias por el tanque. Él nunca me regala nada. Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres. ¿Te de debo dinero o algo? Sí, jefe.